Bienvenidos a este nuevo capítulo de Estructuras Isostáticas. Hasta ahora, los problemas que vimos involucraban el equilibrio de un solo cuerpo rígido, donde todas las fuerzas eran externas al mismo. Al plantear el equilibrio de una estructura compuesta por muchas partes conectadas, se deben determinar no solo las fuerzas externas que actúan sobre el cuerpo, sino también las fuerzas que unen los diferentes componentes, que se conocen como fuerzas internas. Consideremos el siguiente problema. Las fuerzas externas son la reacción vertical y horizontal en el apoyo A y la fuerza ejercida por el cable en D. Las fuerzas internas no aparecen en este diagrama, pero se pueden poner en evidencia si realizamos el diagrama de cuerpo libre de cada una de las partes, ya que son fuerzas externas desde el punto de vista de cada componente. Cabe destacar que la fuerza ejercida a través de la unión B, por la parte BE sobre la parte AD es igual y opuesta a la fuerza que ejerce la parte AD sobre la parte BE de acuerdo a la tercera ley de Newton o la ley de acción y reacción. Veamos ahora un tipo de estructura que es una solución práctica y económica a muchas situaciones de ingeniería. Los reticulados son estructuras diseñadas para soportar cargas que consisten en barras conectadas en sus extremos. Muchas de las estructuras reticuladas están compuestas de reticulados planos unidos para formar una estructura espacial. Cada reticulado plano está diseñado para soportar cargas en su plano y puede ser analizado como una estructura bidimensional. En general las barras de los reticulados son esbeltas y pueden soportar poca carga lateral, por lo que las cargas deben ser aplicadas en los nudos y no en la mitad de los tramos. En el caso de tener que soportar carga en un tramo o cargas distribuidas, se provee un sistema de vigas que transporta la carga a los nudos del reticulado. Se asume que las barras están articuladas en los extremos, por lo que se comportan como bielas y cada barra soporta dos cargas iguales y opuestas en sus extremos, que tienen su misma dirección. Esto no es estrictamente cierto respecto a lo que ocurre en una estructura reticulada real, ya que las barras están remachadas o soldadas, impidiendo de cierta manera el giro. Pero si las barras se disponen para que sus ejes se corten en un solo punto en cada nudo, se llega a una solución muy parecida. Se asume también que el peso de las barras se aplica sobre los nudos al que llega la barra. Ya que cada barra se comporta como una biela, Puede estar bajo una de las siguientes condiciones de carga, compresión o tracción. Si las fuerzas tienden a separar los nudos, la barra está en tracción. Y si las fuerzas tienden a acercar los nudos, la barra está en compresión. Estos son algunos de los, de los reticulados típicos. Reticulados simples. Consideremos la estructura con cuatro barras de la figura, conectadas con articulaciones en sus extremos. Esta estructura se podrá deformar sin que sus barras cambien de longitud y, por lo tanto, sin ofrecer resistencia. Sin embargo, si tuviera tres barras en vez de 4, la estructura sería indeformable si despreciamos la deformación de las barras mismas. Se puede obtener un reticulado rígido más grande si agregamos dos barras a la configuración triangular básica, conectándolas a dos nudos existentes y a un nudo nuevo entre sí. Este procedimiento puede ser repetido las veces que sea necesario, obteniendo una estructura rígida llamada reticulado simple. Si llamamos B al número de barras y N al número de nudos, tenemos que, para el triángulo fundamental, B igual a 3 y N igual a 3. Si agregamos P nudos, tendremos que agregar 2B barras por lo que podemos escribir las siguientes relaciones combinando ambas para eliminar P llegamos a la relación entre la cantidad de nudos y barras de los reticulados simples debido a que las direcciones de las fuerzas internas son conocidas las incógnitas en un reticulado son las magnitudes de los esfuerzos que actúan en cada una de las barras esto es todo por ahora en el próximo video. Vamos a ver cómo se puede calcular los esfuerzos en un reticulado.